Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy me tocó hacer de cómo ser un maestro de cultura física, así que comencemos con el video. Buenos días, primeramente yo, soy, yo voy a ser su nuevo docente en esta materia que es la cultura física, así que voy a, voy a proceder a tomarles lista. Alvarado Víctor, Ángel Carmona. Este, Sebastián Bravo. Bueno este Bueno creo que todos ya están aquí, ¿verdad? Bueno ya están. Bueno este la lo que vamos a este, el, el tema que vamos a tratar el día de hoy es este, el, que, que digamos que el, el tema que vamos a tratar el día de hoy es de, es de la gimnasia pero la, la, que, digamos de la, de la derecha que vamos a hacer, este, el procedimiento que vamos a hacer este es el siguiente, como ustedes si hacen hacer el rol hacia adelante, hacia, hacia bueno les voy a explicar lo que digamos que primeramente, este, primeramente ustedes tienen que poner los pies juntos, rodillas juntas y las manos digamos estiradas hacia adelante y si veis ahí se lo podemos colocarnos en esta posición, para poder este, dar el rol, en caso de que haya una persona que no pueda realizar ese, este tipo de rol hacia adelante, se le procederá, digamos, este, a, se le procederá a ayudarlo. Bueno, así, como estas serían las indicaciones, así que vamos a proceder, este, a, a, proceder a pasar a la parte, de, parte este, demostrativa. Bueno, sí, chicos, aquí vamos a hacer, digamos que esa parte que es el calentamiento. Primeramente vamos a empezar, digamos, con el cuello que vamos a realizar que es flexión, y extensión y, y circunducción. Primeramente vamos a hacer hacia adelante, hacia atrás, como unas 10 veces. Es que empezamos. Yo así a ese movimiento circulatorio. Ya de ahí este, hacia el otro lado, a lo contrario. Bueno, ya empezamos ya a trabajar lo que son hombros. Empezamos haciendo hacia, delan, hacia adelante. De ahí empezamos a realizar que el, es el, el, el levantamiento del de man de los brazos. De ahí está, empezamos ya a trabajar con lo haciendo este, este tipo de ejercicio. Ahora ya con el otro pie. ahora sí si vamos con el otro, pero ya haciendo, digamos, desde, desde afuera hacia adentro. Y lo único que el, con el pie derecho. Pues una vez que ya hemos ya aflojado así digamos que ese, los músculos del cuerpo, ya procedemos este, que ese, a realizar el, que un, breve, un breve entrote en su propio terreno. Empezamos así un, un poco despacio, después ya vamos aumentando el ritmo. Más rápido. Más rápido, más rápido, ya pausemos ¿no ahí, bueno, así, pues, eh, descansen un poco, hagan este, me fue, bueno este hagan este, respiramos muchas las carillas están cuidadas, digamos que es la respiración. Inhalamos y, y soltamos a veces al aire. Sí. Bueno, hasta la recuperación ya podemos este, sentirnos bien ya para poder este, realizar este, el que se derrole hacia adelante. Así que vamos a utilizar lo que es la, la colchoneta. Vamos a a este, bueno, primero vamos a proceder a que los alumnos, digamos, si es que hay más de 20, que se pongan, digamos, uno al lado del otro. Como en este caso, digamos, como solo hay dos, que nomás se pongan así, así más de cinco pina, lo que vean el ejercicio que se les va a demostrar. Así como primer paso, tenemos que poner los pies juntos, colocar este la, la mano hacia adelante, pero siempre que, siempre que el cuello que el pegue al pecho para realizar, este tipo de, para realizar este ejercicio porque si, si no lo hacemos así podemos proceder, nos podemos proceder, podemos hacer un daño a, a nivel del cuello. vamos a poner los pies juntos, poner las manos hacia adelante y, y colocarnos en esta posición de si procedemos así. Este vamos, a, vamos a realizar que es el, el sin error hacia adelante, teniendo los pies juntos, las manos estiradas hacia adelante y el meteor pegado hacia el pecho, para que no nos no no produzca algún tipo de erección. Bueno, usted, este, nos colocamos en esta posición, con esta en la cabeza aquí, ¿sí? Entonces hacemos el error. Bueno, usted, a continuación mis alumnos van a, van a pasar a hacer errores el el adelante. Dale, sí, sí. Ahí suave primero las manos. Ahí eso. Sí, apoyan el colchón. Ahí busca la cabecita y rueda la bueno. Rueda, no brinques. No rinques? pasa nada. Bueno, en este, en este caso como tenemos claro. una de las veces algunos estudiantes que no pueden realizar errores adelante, siempre sí, uno como docente... Se le tiene que, digamos, este apoyo, digamos, como a, a compañero para que haga el error. ayudarlo Ayudarnos, sí. bueno, para poder, digamos, ayudarlo a, estu... a, a mi alumno, se le podría decir que Colócalo, coloque las manos en, en el piso. Ahí. Yo procedería, pues, digamos, con este, la. No, una mano tiene, tiene el cuello y la otra mano, digamos, por la parte de debajo de él. Ese se debería, digamos, hacer. Digamos, que, ese, que ese error. Baja la cabeza, muy Baja bien. Cabeza rueda, rueda. <risa> mejor. Hay mucho mejor. Bueno, este. Se le debería, digamos, debe acompañar. Bueno, o sea, mis amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Espero que lo compartan. Denle like a la campanita, suscríbanse y Espero que me sigan en todas las redes sociales como Facebook, Youtube, Twitter Y bueno, usted, hasta el próximo video, los vemos, chao